Descubre cómo en tres simples pasos perderás esos kilitos de más que te están atormentando y podrás conseguir el cuerpo que siempre has soñado. Además descubrirás los secretos que han hecho que personas de todo el mundo hayan bajado de peso. Hola, soy Daniel y en este video quiero revelarte el sistema de tres pasos que descubrí para perder peso de la manera más rápida y eficaz que existe. Cómo bajar de peso sin miedo a quedar con exceso de piel y de manera natural, es un sistema de tres pasos recopilados en una guía con métodos probados que te permitirán dominar los secretos para bajar de peso, con los cuales en tan solo semanas alcanzarás el cuerpo y la salud que tanto has soñado, serás la envidia de familiares, amigos, conocidos, etc. Es una guía paso a paso con contenido de alto valor que te dirá exactamente lo que hay que hacer para bajar de peso. Y de igual manera lo que no debes hacer a la hora de conseguir un cuerpo increíble. Te va a permitir mejorar tu salud a un 100%. O también, si lo único que quieres es tener un cuerpazo, el cual te va a ayudar a mejorar tu aspecto físico, tus relaciones sociales, a elevar tu autoestima... A estar más activo y realizar actividades que no habías podido realizar no importa si eres hombre, mujer, joven, adulto o simplemente quieres mejorar tu salud y aspecto físico el factor que quemagrasa te ayudará paso a paso explicándote la manera exacta en que deberás realizar unas sencillas actividades con las cuales podrás ver resultados sorprendentes en la primera semana no importa si eres obeso o obesa desde hace pocos o muchos años, el factor que magrasa tiene la estrategia ideal para cualquier tipo de persona. El factor que grasa es un resultado de miles de estudios que por mucho tiempo el autor se tomó para investigar el metabolismo de muchas personas, saber cómo actúa el organismo. ¿Qué órganos nos ayudan a bajar de peso? ¿Y cómo lograr que tu organismo no recupere el peso perdido? Todo eso recopilado en esta guía la cual contiene los más grandes secretos de pérdida de peso. Si quisieras investigarlos por ti mismo, durarías muchos años en hacerlo, y sin contar el esfuerzo y el dinero gastado. Y ahora el factor que quemagrasa solo lo tienes a 5 minutos de poder saber este sistema de 3 pasos que ahora tienes la posibilidad casi inmediata de empezar a implementarlo. ¿Te imaginas el próximo fin de semana tus amigos o amigas se sorprendan de tu nuevo aspecto físico? ¿Conseguir que todas las miradas se dirijan hacia ti? Ahora te pido que te imagines unos días más tarde. Te preguntarás, ¿pero cómo bajo de peso tan rápido? El factor quemagrasa te entrega las técnicas para perder peso y ver resultados diarios. Solo déjate guiar. Estas técnicas son tan efectivas que te dirán cómo perder peso así estés en tu casa, el en súper, en la universidad, en el trabajo o en cualquier lugar. Aprenderás cómo bajar de peso sin miedo a que quedes con celulitis o con exceso de piel. ¿Qué métodos utilizar para no volver a subir de peso? ¿Cómo puedes disfrutar tus comidas favoritas como postres, helado, etcétera? Sin temor de subir de peso. Las 10 actividades que se están llevando a cabo en todo el mundo para perder peso. ¿Y sabías que con solo realizar 3 de ellas empezarás a ver resultados increíbles? Ejercicios muy simples de 15 minutos, los cuales debes realizar 3 veces a la semana. Y muchos más. Solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción y aprenderás cómo perder peso rápido. Vamos, dile adiós a esos kilitos de más. Estás a solo 5 minutos de empezar a buscar el cuerpo que deseas. Solo ve al link de la descripción para descargar el sistema a tu computadora. No olvides suscribirte para recibir más información. Saludos, Daniel.